¡Pere, pere! A toda velocidad. Es suficiente. Basta. Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Oh, oh. Ah. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, eh, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... Eh... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Cielos hey, ¿Qué pasó con la siesta? Bien Sé que no lo parece Pero no es una mala lectura Solo hay un problema Justo aquí Continuará oh, Odio este tipo de finales ¿De dónde sacaste eso? Uh, ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten, ¿esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho, es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. Cielos. Bien, es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo, cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, oh, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Uh... <risa> solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Oh. Bien, perfecto. ¿Ahora qué? Up, huh? ¡Tranquilo! Por favor. Ayuda. Oh por Dios. Iremos a ayudarlo. Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese tipo? Oh, ni siquiera está herido. Estoy bien, estoy bien. Sal de ahí, rápido. <tose> ¡Mierda! ¡Ah! ¡Déjame ir, cobarde! <tose>